Bueno, Buenas noches a todos y todas. Agradecer sinceramente que hayáis decidido emplear parte de vuestro tiempo en estar esta noche aquí con nosotros y con nosotras en la presentación de la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Bienvenido a todos y todos porque la ciudadanía de Coín es la verdadera protagonista. El acto consistirá como no en presentar a las personas candidatas y algunos de ellos Hará una intervención referente a los cuatro bloques marco del proyecto de Izquierda Unida para nuestro pueblo coín. Se ha incorporado también una danza que dibuja simbólicamente los valores de la Asamblea Local de Izquierda Unida, con la adoración del grupo de Baile Matagallán, a los que desde aquí damos las gracias por su participación. Además, contando la Asamblea con una gran actriz como es Concha Goyanes, no podía faltar el aderezo y el grasejo de su propio arte y nuestro popular refrenero andaluz en forma de monólogo. Antes de empezar, como lo que importa y se defiende es a las personas, vais a permitir recordar y dar un pequeño homenaje a dos de ellas muy queridas por esta Asamblea Local. Francisco Llaga, nom en nombre de Izquierda Unida Coín, le dedico unas palabras de agradecimiento. Francisco. Gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Ha vuelto, parece mentira, a pasar cuatro años desde que, en el año 2011, presentamos nuestra lista a las elecciones municipales. Desde las primeras elecciones democráticas, después de la dictadura de Franco, hombres y mujeres sin miedo dieron el paso de formar parte de las listas de Izquierda Unida ahora y antes del Partido Comunista. Estas del 2015 serán las décimas elecciones municipales desde la dictadura desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Coín han confiado en mí y para mí es un gran honor para que a modo de pequeño homenaje entregue un presente, un recuerdo a una mujer y un hombre de esos sin miedo que citaba antes que a lo largo de los últimos años han formado parte de nuestras listas electorales no vienen en la actual lista como verán porque ellos no han querido y porque por suerte Vamos contando con incorporaciones de nuevos hombres y mujeres sin miedo para las listas de Izquierda Unida. Ella y él son Maribel Ga Gaona Alería y Pedro Fernández Paz. Maribel y Pedro. Bien, en Bueno, en nombre de nuestra asamblea local, gracias por haber estado ahí, gracias por participar, gracias por ser Izquierda Unida. Me dejáis sin palabras. Yo, nosotros hemos hecho lo que no, nos pedía el cuerpo. ¿no? un poco creo que merezca pelotín y no sé la habéis pillado <risa> <risa> bueno, pues, bueno, yo también estoy totalmente sorprendida y y agradecemos mmm, enormemente este detalle no nos lo esperábamos en absoluto <risa> Pero bueno, muchísimas gracias. No, no vayáis todavía. Gracias, Maribel Pedro por quedar aquí un momento conmigo, porque quiero también aprovechar para, para recordar también a, a otra persona que para nosotros es. Antes de, antes de devolverle el micrófono a la presentadora, recordar a otra persona generosa que también se atrevió a dar el paso de participar en la lista de Izquierda Unida en las pasadas elecciones municipales y que por desgracia hoy ya no está eh, aquí para acompañarnos. Me refiero a nuestra genial pintora, Anel Teletel y desde aquí mi recuerdo al que quiero que se sumen para esta gran persona y esta gran mujer.